Hola a todos. Hoy vamos a preparar una deliciosa bichisua. La bichisua es una crema de puerros de origen de la cocina francesa. Ya veréis qué maravilla. La podemos preparar tanto en verano como en invierno. Además es un entrante sanísimo y riquísimo. Y la vamos a preparar sin caldo de pollo y sin nata. Con lo cual va a tener un sabor a huerta, un sabor a puerro fantástico. Además, sanísima y hasta incluso la podemos considerar como vegana. Y ya veréis lo rica que está. El puerro tiene muchísimas propiedades. Es un antiinflamatorio natural, eh, nos protege de problemas cardiovasculares, nos ayuda en la dieta también y bueno, tiene muchísimas vitaminas y minerales. Así que no tenemos excusa para no preparar esta bichisua. Así que preparados, pues a la cocina. Muy bien. Pues los ingredientes que necesitamos son dos puerros, una cebolla dulce, tres patatas, agua, sal y pimienta. Y aquí tenéis todos los ingredientes con sus cantidades para cuatro personas. Eh, y os he añadido el perejil que es opcional para la presentación final. Muy bien, pues vamos a empezar. Empezamos por la parte verde de los puerros que vamos a, a, a desmenuzarla, a desgranarla. Vamos a irla observando. Si vemos que tiene alguna impureza, alguna manchita, la quitamos. Esta en concreto está muy, muy bien. Está perfecta y eh, vamos a trocearla. El puerro suele tener mucha impureza. Entonces es importante lavarlo bien. Cuando digo impureza me refiero a restos de tierra, etcétera, en fin, que es algo natural pero que debemos desechar porque luego a la hora de tomar la, nuestra dichisua, el, el encontrar restos de tierra en boca es, es muy desagradable. Entonces por eso lavarla muy muy bien con el colador debajo. Muy bien, pues ya tenemos el caldo en marcha. Vamos a descabezar los puerros. Y eh, antes de, de cortarlos, mira, esta parte verde, esta parte verde la, voy a, la, la voy a introducir en el caldo también. Voy a, no, no, no la voy a, a, a utilizar para, para lo que es la bichisua, propiamente dicho. Muy bien. Eh, limpiamos, limpiamos la parte exterior, o sea, la primera... La primera capa de los, del puerro. Esa la vamos a desechar porque siempre tiene alguna que otra impureza, lo veis, queda algo. Y los lavamos también. Lavamos bien esos puerros. Una vez bien limpios, procedemos a cortarlos. Rodajas lo más finas posible. Y eh, cuidado, cuidadín con, con los dedos. Después vamos a coger media cebolla y la vamos a cortar en juliana, en rodajas también, lo más fina posibles. Después cogeremos la otra media cebolla, la cortaremos en cuartos y la reservaremos para el caldo. Pues ya lo tenemos todo listo para empezar con el caldo, así que vamos para allá. Eh, fuego medio, aceite de oliva virgen extra... Añadimos la parte verde del puerro, la media cebolla que hemos reservado, el litro 300 de agua y salamos. Nos quedamos un poquito cortos de sal, de lo habitual, porque luego salaremos la parte de la bichisua y luego se juntarán. Así que es preferible quedarse un poquito cortitos de sal. Así que adelante. En 25 minutos aproximadamente tendremos el caldo listo. Pues ya tenemos cortados los puerros, ahora vamos a pelar las patatas, que queden bien limpias y simplemente las lavamos, porque vamos a chascarlas. Y ahora vamos a chascar las patatas. Eso significa que a la hora de cortar por la parte inferior vamos a romper la patata con lo cual eh, nos soltará el almidón a la hora de hacer el caldo con más facilidad. Y suena así. Chas. Chas. Chas. <ríe> así conseguimos un espesante natural. Muy bien, pues ya lo tenemos todo preparado. El caldo ya está listo. Lo colamos y reservamos. Muy bien, pues eh, comenzamos lo que es la bichisua propiamente dicha. Encendemos el fuego. Eh, aceite de oliva virgen extra. Un buen chorritón. Y dejamos que se caliente. Una vez esté el aceite en su punto, introducimos los ingredientes. Primero el puerro y la cebolla y, por último, la patata. Y punto de sal. Yo os recomiendo que os quedéis un poquito cortos, porque vamos a añadir el caldo que hemos salado previamente. Entonces eh, suman suman uno y otro muy bien pues introducimos el caldo tapamos y cuánto tiempo de cocción bueno yo lo pongo en el número 2 para que se para que se cocine digamos a fuego lento mm, tiempo aproximado de unos 25 minutos pero nos lo va a marcar la patata la patata es la que nos va a decir. Según el tipo de patata que utilicemos, eh, tar, eh, tardará más o menos. La mejor forma, sistema tradicional. Palillo, pinchamos la patata y si la patata ya la tenemos en su punto, tenemos hecha la primera parte de nuestra bichisua. Eh, retiramos la olla del fuego, la situamos en un lugar que nos sea cómodo para eh, pasar la batidora y dejarlo todo bien, bien batido. Hacerlo cuando esté caliente, porque es, está todo blandito, está en su punto para, para poder hacer una buena batida. Mirar qué textura. Esta es la textura idónea. Y por último, para que tenga una textura fina, fina, suave, donde vais a quedar como reyes o como reinas, eh, la pasaremos por el chino y os quedará una textura como vais a ver ahora. Tamizada. Mirar qué textura. Mirar qué crema más espectacular. y llega el momento de emplatar la presentaremos con pimienta negra recién molida y unas hojitas de perejil mirar qué presentación más bonita y en invierno caliente en verano fría con lo cual tenemos un entrante ideal sanísimo para todo el año bueno ya habéis visto lo sencillo que es prepararla por favor, hacedla, os va a encantar eh, a toda la familia. Es una forma también de que los niños coman verdura. Así que ya me contaréis. Espero vuestros comentarios y eh, sugerencias. Espero vuestros me gustas. Espero que os suscribáis al canal. Y así cada vez que saque una receta tendréis la alerta. Aquí os dejo otra de mis recetas. Y para cualquier cosa aquí me no tenéis. Tener muy buena semana.